Hace ya un montón que dejé de jugar Paladins, antes solía hasta subir videos a este canal, unos videos relativamente malos, pero solía hacerlo, me gustaba mucho, Era el, básicamente este ha sido el primer juego que he tenido para PC, cuando conseguí eh, ajustar los ahorros y conseguirme esta PC, pero me encontré con un problema, me encontré con algo que me tiene bastante molesto. Es algo que me desmotiva sinceramente para continuar jugando. El juego me gusta, me gustan los personajes, el diseño, eh, todo. La verdad es que me parece muy divertido. Sin embargo, me quitaron algo que para mí era muy importante. Yo creo que ya ustedes saben por dónde van los tiros. Me quitaron la cámara 3D. ¿Cómo me hicieron eso? Yo sé que hay gente que está acostumbrada a jugar en primera persona y de hecho los shooters se basan básicamente en eso pero a mí no me gusta para nada más en juegos But de este tipo donde hay personajes hispanse, donde compro bueno me hago de skins eh, y de un pronto a otro no los puedo apreciar porque solo puedo ver las manos del personaje cuál es la gracia de tener diferentes personalizaciones si no lo puedo admirar y dirán, hmm, este goloso ya te escogió a Ayo, este color, este, este. bueno cada uno tendrá sus razones, a mí me gustan mucho los diseños de los personajes y lamentablemente me quitaron eso que para mí era algo, algo bueno. Entonces me desmotivo un poco y quiero probar también las mecánicas. Estuve jugando cuando fue ayer eh, con Ayo. Y por ejemplo la F, cuando uno se va hacia atrás para escapar, no sé si soy yo. Es mi percepción, no soy un experto en este juego, pero me parece que ya no, no cubre tanta distancia como antes. Vamos a ver mis cartas. Entonces eso me molesta porque me encantaba, me encantaba el ver a mi personaje y ahora solo puedo verle las manos, ver las uñas y bueno, no sé, sé que hay mucha gente que se ha quejado de esto, otros dicen que está bien porque era una ventaja injusta, sinceramente a mí no, no me gusta, no me gusta jugar en, en primera persona, no le encuentro mucha, mucha gracia, pero es lo que hay, así que vamos a echarnos esta partida. Ayer gané una, perdí otra El primer equipo fue demasiado Bueno, hicimos eh, Demasiado buen equipo, vamos a ver este es que tal Aquí vamos eh, Con respecto a Paladins eh, uy, Ya llegando Ah uh, con respecto a Paladin sinceramente a mí me ha gustado mucho, me ha encantado este juego Y... sí, este, ha sido eh, algo que me, que me ha fascinado el juego, los diseños, los personajes Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿qué hice? Me mataron Pero es eso, esos cambios que para mí, en vez de arreglarlo, rompieron el juego No sé, yo no juego en Rankeds, yo no juego competitivo, es más, ni juego en Paladins casi, pero en lo poco que he jugado me, me han gustado bastante. Solo que ese si ya no, no me gustó tanto. Así que, bueno, es lo que hay. Así que vamos disfrutando. Me gusta jugar de soporte y salvando la vida. Y moviendo este bichito por allá y eh, tratar de que las cosas avancen. Así que parece que este equipo está organizado y esto sí me gusta. Vamos a curar aquí un poquito un poquito. Vamos a ir salvando aquí a la gente. Uy, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí haciendo el healing. Avanciones. Vamos haciendo el healing, el healing. Eh, y vamos bien. A veces se me cruzan los cables y empiezo a dispararle a. A mis aldeados. ¿Dónde viene? Está el aquí. Ahí vamos. May this protect you. Vamos mi gente, vamos mi gente. Um, ¿Saben por qué estoy grabando este gameplay a veces me quedo callado y me disculparán eh, Generalmente me, me gustaría, sinceramente, me encantaría poder hacer directos y estar interactuando con la gente. Pero mi internet es una reverenda. Por decirlo así, no, no me lo permite, así que no hay de otra. No me queda que hacer estos gameplays tan puretes y compartirlos con ustedes. Espero que alguno encuentre diversión en esto. Al menos escucharme o... Ok, algo aprenda, por ejemplo esto de los cambios de pala, si hay alguien así tan tan perdido, que está metido en una cueva igual que yo y que no sabe nada del juego, eh, pues eso es lo que ha pasado, eso es lo que me tiene molesto y eh, ya ya lo que hay. ¡Uy! Me sorprendieron. Otras cosas que he estado haciendo, eh, hace poco me metí a Black Desert Online, seguramente les traiga un, un gameplay así como este, similar, para compartir cuánto he subido mi personaje, ese sí ha subido bastante, eh, Black Desert es de esos juegos que uno abandona por un tiempo y usted regresa, siempre termina regresando, ya sea por las guayas o porque alguien se mete, hay alguna amistad y, y es divertido, Black Desert también es muy raro, porque yo el objetivo de juego en sí no, no se lo he encontrado, pero siempre me, me da gusto pasar ahí tiempo. Eh, aunque sí, es de esos juegos de dedicarle mucho tiempillo. Me gusta también, en el caso de Paladins, que es esto? Partidas rápidas, eh, me divierto un rato y vámonos, no hay demasiado que hacer. Y bueno, ya casi, en 10 segunditos. ¿Cómo extraño esa cámara en tercera persona? Me es tan molesto 3, que lo habían quitado, 2, es que estaba 1. y supuestamente rompía el juego, pero yo no lo considero así. Igual, yo no juego esto todo el tiempo, así que tal vez sí tenían razón. ¿no? Tal vez era eso, y yo no lo veía de la manera esa. Y por lo visto ahora la gente ataca más a los civiles ¿sí? Más que antes. Vamos a ver si salvamos a este amigo Y si, sí, es eso También he visto que metieron un, un par de personajes Imagínense el tiempo que tengo en un lugar Que no me haga dado cuenta ni okay, vale. Bien, lo logramos Esta gente sí sabe jugar Oh mi gente, uy por qué volé Lo, lo... Bueno, por lo visto no he perdido práctica De hecho sí siento que tengo como más puntería No sé uy, uy, uy, uy Bien Vamos bien, vamos bien Ay Es que este equipo sí Sí sabe lo que está haciendo Eso me gusta Me gusta bastante Otro jueguillo al que estaba dándole mucho Pero ya no empecé, sino en play Es a Dragon Ball Fighter cada vez que sale un personaje me eh, el ultra instinto y así eh, me da por de tomar ay, el ay, ay, ay. se me olvidó el rol de healer bueno lo logramos muy bien, bien. Muere, muere muere muere muere muere muere muere muere muere me fui valiente y hice una estupidez Ah, Dragon Ball Fighters eh, Me gusta jugar rectas con mis hermanos Un día vino mi hermano menor y le dimos bastante eh, Batallas demasiado reñidas. En online sí que no, por la misma explicación que les doy en, Bueno, en, en mi caso también es que ya no pago el PlayStation Plus, desde hace un montón Se me hace una burrada de dinero la que estaba gastando ahí Y como tengo la PC para jugar online eh, le doy aquí, no tengo el, el Dragon Ball pero no sé, últimamente me está cambiando un poco la visión siento que he estado gastando demasiado dinero en cosas que eh, eh, no necesitaba como en el caso de Playstation Plus eh, los juegos gratis a veces estaba presionado por, por tenerlos, y sin embargo en Epic me he encontrado juegos gratis que realmente son gratuitos y ya eso me ha consolado bastante. ¡Uy, ¡Oh, no! Se me vinieron por detrás. Y ¿pero por qué estoy hablando tanta faja? porque Sinceramente tenía pereza. Me quise poner a jugar. Quería compartir. Y aunque sé que tal vez nadie escuche esto. Al menos estoy divirtiéndome un rato. Y compartiendo mis pensamientos. ¡No! ¿Qué hice? ¡Lorgamos! ¡Victoria! Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Vamos a terminar este video con algo bueno, con algo positivo. Les invito a que, si les gusta esto, nada más escuchar hablar. Espero que en algún momento poder mejorar mi internet y, y poder disfrutar ya compartiendo streamings o algo así. Eh, si les gusta esto, por favor un like, suscríbanse. Me ayudarían bastante. Eh, sinceramente se los agradecería un montón. Y bueno, nos vemos en, una próxima, en un próximo video.